En el inicio, los comentarios de la presentación del libro estarán a cargo del Viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán Chukimia. El día de hoy eh, tenemos el agrado de presentar el libro denominado Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico eh, Boliviano. Para ello hemos preparado una presentación que sintetiza eh, los principales eh, logros del modelo. La presentación está dividida de la siguiente manera. En una primera parte se describe la relación entre las empresas públicas y el modelo social comunitario productivo. En una segunda parte las empresas estatales en el presupuesto. A continuación las inversiones que han realizado. En una cuarta parte están los principales indicadores financieros de las empresas públicas. En una quinta parte los impuestos y empleos generados. Y para finalizar, ¿cuál es el aporte a la política social del gobierno para sobre esa base establecer algunas eh, conclusiones? Comencemos por el tema del modelo. Eh, como ustedes bien conocen, el modelo económico-social-comunitario-productivo eh, se basa en dos sectores, los sectores estratégicos eh, que corresponde a hidrocarburos, minería y electricidad, la característica de estos sectores ...es que eh, permiten la generación de excedentes sobre la base del aprovechamiento de los recursos naturales. Estos excedentes tienen dos destinos. En primer lugar, van a los sectores generadores de ingreso y empleo... ...donde están la industria manufacturera, el turismo, el desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, etcétera, ...con el fin de que se apoye la industrialización... Pero por otro lado, no menos importante, es la redistribución de los ingresos para eh, contribuir a la reducción de la pobreza. De esa manera, también eh, lo que se permite es que las empresas financien eh, transferencias como el Bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad, el Bono Juana Zurduy y, en general, las políticas sociales. Este es el modelo económico que se ha implementado en Bolivia desde el año 2006 es un modelo exitoso que nos ha permitido eh, tener la mayor tasa de crecimiento este año básicamente por tercer año consecutivo y también nos ha permitido reducir ampliamente la pobreza en términos de que más de dos millones de personas han abandonado la situación de extrema pobreza en los últimos años. Dentro de este modelo las empresas públicas tienen un rol fundamental como vamos a ver a continuación. Inicialmente veremos un tema central para nosotros, que es la participación de las empresas estatales en el presupuesto general del Estado. En la lámina, ustedes pueden ver eh, cuántas empresas tenemos bajo tuición del nivel central del Estado, son 36 empresas, las cuales están agrupadas dentro del sector extractivo, industrial y de servicios. Pero también es importante, para no tener confusiones, es que estas empresas... Eh, se encuentran en un grado de implementación, hay algunas empresas que están en funcionamiento, hay otras empresas que están en un proceso de implementación y naturalmente hay algunas empresas que no han logrado consolidarse. Dentro de las empresas que se encuentran en funcionamiento como parte del sector extractivo están Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Corporación Minera de Bolivia. En el sector industrial ...se encuentran la empresa metalúrgica Vinto, Cofadena, Emapa, Kipus y la empresa nacional de desarrollo de electricidad. En el sector servicios se encuentran en funcionamiento Transporte Aéreo Boliviano, Bolivia TV, Boliviana de Aviación, Depósitos Aduaneros de Bolivia... nuestra empresa eh, de exploración espacial, nuestra empresa de construcción, Mi Teleférico, Boliviana de Turismo y la administradora de servicios portuarios de Bolivia. Actualmente en proceso de implementación en el sector extractivo se encuentran la empresa siderúrgica del Mutum, se encuentran en el ámbito industrial Papelbol, Esebol, Promiel, envibol, Lácteosbol, cartonbol, EASBA y Acana, entre las más importantes. Y en el rubro del sector servicios se encuentran nuestra gestora de pensiones y transporte aéreo militar que hace poco se ha convertido en una empresa pública. La siguiente lámina, ustedes pueden ver el peso que ha tenido a lo largo de estos años las empresas públicas. Lo que se puede observar en la lámina es el presupuesto consolidado de recursos por nivel de, institucional. Esto es los ingresos que tiene el presupuesto eh, del Estado. Ahí como pueden ustedes ver, el año 2005 las empresas únicamente aportaban con el 4,2% del presupuesto. Para el año, para el presupuesto de 2016, las empresas aportan con el 42,6% del presupuesto. Es decir, más del 40% del presupuesto está constituido por las empresas públicas. Este es nuestro modelo y a esto es lo que hemos aportado. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿por qué esto es importante? Eh, como ustedes pueden ver en la lámina, tenemos el presupuesto general del Estado eh, dividido entre lo que significa los ingresos y gastos. Como ustedes pueden notar, las empresas públicas generan el 42,6% del presupuesto, pero únicamente gastan el 38,8%. ¿Dónde va el excedente o dónde va el excedente generado por las empresas? fundamentalmente a aquellas entidades que tienen un déficit presupuestario. Es decir, que sus gastos son superiores a sus ingresos. En lo concreto, tenemos, por ejemplo, a los municipios y las gobernaciones. Es decir, en el marco del nuevo modelo, las empresas públicas generan excedentes que financian el presupuesto de gobernaciones y municipios. Ahora bien, Veamos las inversiones de las empresas estatales. Una característica de las empresas eh, que tenemos en Bolivia es que estas invierten eh, sus excedentes y también invierten los recursos que logran a través de los préstamos. El año 2006, la inversión pública de las empresas públicas llegaba a 66 millones de bolivianos. Para la gestión 2010, sube a 1.501 millones de bolivianos y el año pasado han invertido 10.883 millones de bolivianos como inversión ejecutada. la siguiente lámina, ustedes pueden ver cuál es la importancia de esta inversión. Eh, tenemos graficado la inversión pública en millones de dólares. Como ustedes también conocen, forma parte del modelo económico la inversión pública y en ese sentido las empresas públicas han tenido un papel primordial. Para el año 2006 la inversión total de las empresas llegaba a 879 millones de dólares, de los cuales únicamente 8 millones equivalentes al 0,9% correspondían a las empresas públicas. El año 2016 se han ejecutado 5.047 millones de dólares, de los cuales 1.586 millones de dólares corresponden a las empresas públicas. Es decir, el 31% del total de la inversión pública del 2016 corresponde a las empresas públicas que mediante ese mecanismo amplían su capacidad productiva y generan mejores productos. En la siguiente lámina se puede ver lo que ha ocurrido con el déficit fiscal del sector público no financiero. El año 2016 el déficit ha llegado a 6,7%, de los cuales el, la, el mayor déficit correspondía a las empresas públicas, de un menos 3,3%. Esto ha llevado equivocadamente a algunos analistas a considerar que las empresas públicas se encuentran en mala situación. Vamos a demostrar que esto no es así por lo siguiente. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver el resultado fiscal de las empresas públicas. De esta manera, por ejemplo, el año 2012 teníamos un déficit de 132 millones de bolivianos y para el año 2016 hemos llegado a 8.351 millones de bolivianos. Pero ¿por qué se explica esto? En la siguiente lámina se pueden ver los egresos de capital, esto es las inversiones que están realizando las empresas públicas. Contablemente, como estas inversiones se financian fundamentalmente con préstamos que acceden las empresas, entonces eso forma parte del déficit y eso es lo que está ocurriendo. El año 2005, por ejemplo, las empresas solo tenían como gastos de capital 91 millones de bolivianos, pero para 2015 se ha llegado a 10.793 millones de bolivianos y para el año 2016 hemos llegado a 12.254 millones de bolivianos. Es decir, si las empresas entran en déficit es fundamentalmente por las inversiones que están realizando. En ese sentido se trata de un déficit sano. Porque cuando uno disgrega las cuentas y en la siguiente lámina uno puede ver los ingresos y egresos corrientes, es decir, los ingresos que le permiten cubrir sus gastos, uno puede notar que en todos los años las empresas han sido superavitarias. De hecho, por ejemplo, para un año como el 2014, han tenido ingresos por 66,268 millones de bolivianos y gastos por 61,907 millones de bolivianos. Para el año 2016 han tenido ingresos por 41,148 millones de bolivianos y han tenido egresos por 37,880 millones de bolivianos. Es decir, 3 mil millones de bolivianos de superávit han tenido las empresas públicas. Eso nos anima a decir de que la situación de las empresas es positiva. Lo cual vamos a eh, demostrar con algunos indicadores eh, financieros de las empresas estatales. En esta lámina ustedes pueden ver las utilidades netas de las empresas públicas. Estas utilidades se refieren a la diferencia entre ingresos y costos que tienen las empresas. El año 2005 tenían utilidades por 71 millones de bolivianos, para el año 2010 han llegado a tener utilidades por 5.609 millones de bolivianos, para el año 2014 han tenido utilidades por 7.371 millones de bolivianos, y para el año 2016 han tenido utilidades de 941 millones de bolivianos. Es decir, desde 2006 a 2016 las empresas obtuvieron utilidades netas positivas durante todas las gestiones. En forma acumulada han registrado 40.943 millones de bolivianos de utilidades netas. Es decir, las empresas funcionan bien, son empresas que están generando utilidades. Ahora bien, es importante indicar de que en los últimos años una de las empresas que ha tenido menos utilidades ha sido Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pero esto se debe fundamentalmente a la caída del precio del petróleo que desde agosto de 2014, de un precio promedio que estaba en 100 dólares, hemos llegado a febrero del 2016, por ejemplo, a un precio de 26 dólares. Cuando uno extrae a YPFB y ve el resto de las empresas, el comportamiento es el siguiente. El año 2005, el resto de las empresas tenía utilidades por 10 millones de bolivianos, el año 2014 hemos llegado a 604 millones de bolivianos y el año 2016 han tenido utilidades en por 687 millones de bolivianos. Es decir, las empresas diferentes a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos tienen utilidades crecientes y eso va en línea al modelo, pues el modelo nos plantea de que los, las empresas, al principio tenemos que contar con empresas generadoras de excedentes vinculadas a recursos naturales, pero en el tiempo estas empresas tienen que ir al rubro de la industrialización como se está viendo actualmente. La siguiente lámina se puede ver el balance general de las empresas públicas. Como bien se conoce, en la medida que los activos, que el patrimonio de las empresas crezca, quiere decir que están eh, contando con una mayor solvencia. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con las empresas públicas. Las empresas públicas, el año 2005, tenían activos por 2.919 millones de bolivianos. Para el año 2016, las empresas tienen activos por 148.961 millones de bolivianos. En términos de patrimonio, esto es activo menos pasivo, pasivo corresponde a las deudas que actualmente tienen las empresas y ahí hay que decir de paso que nuestras empresas se caracterizan por pagar puntualmente sus deudas como hace cualquier otra empresa. Pero en términos netos, lo que ha ocurrido es que en términos de pasivo tenemos los siguientes datos. Para el año 2016, los el patrimonio llegaba a 9.057 millones de bolivianos y para el año 2016 tenemos un patrimonio de 85.080 millones de bolivianos. Eh, la siguiente lámina, lo que se puede ver es que este patrimonio no solo corresponde a lo que significa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es nuestra empresa más grande, sino también a las empresas que no están tomadas en cuenta en relación a YPFB. En ese sentido, el 2005 estas empresas tenían 1.191 millones de bolivianos y para el año 2016 han registrado un incremento de 18.620 millones eh, de bolivianos. Por otro lado, es importante hacer un análisis de lo que significan las utilidades operacionales. Es decir, estas utilidades que corresponden al giro de la empresa. Este es un indicador muy importante porque nos permite ver si las empresas están generando ingresos suficientes para cubrir sus costos. Para eso utilizamos el indicador EBITDA que nos arroja los siguientes resultados. Para el año 2010 había una utilidad de 8,348 millones de bolivianos, para el año 2015, 7,046 millones de bolivianos y para el año 2016, tenemos una utilidad de 7,760 millones de bolivianos. Es decir, más de mil millones de bolivianos superan sus ingresos a los costos que tienen las empresas eh, públicas. Ahora bien, es importante ver que las empresas están bien, estas empresas generan los suficientes ingresos para cubrir sus costos, pero también aportan en términos de impuestos y empleos. En esta lámina ustedes pueden ver los impuestos pagados por las empresas públicas en una serie que hemos construido de 1990 hasta el año 2016, Nótese, por ejemplo, cómo en un año como 1993 las empresas aportaban con 409 millones de bolivianos, pero llegamos a un año como el 2003 donde apenas aportan con 15 millones de bolivianos. Ahí podemos establecer una correlación entre que en la medida que se van reduciendo las empresas públicas, también el crecimiento va cayendo y también las condiciones de la población se van empeorando. Pues estos son los años que tenemos en la menor tasa de crecimiento y el crecimiento de la pobreza. Pero a partir de la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos y el aporte del propio giro de las empresas, llegamos a un año como el 2014, donde el aporte impositivo de las empresas llega a 18.225 millones de bolivianos. Haciendo una relación entre 2006 y 2016, las empresas públicas aportaron la suma de 108.020 millones de bolivianos equivalentes al 23% de la recaudación eh, total. También las empresas han aportado en la generación de empleos. Las empresas públicas el año 2005 empleaban a 792 personas, el año 2016 llegan a 17.646 empleos. Sin embargo, ahí es necesario aclarar que las empresas se manejan sobre criterios de eficiencia, es decir, su labor principal es generar excedentes y por lo tanto tienen únicamente el personal necesario, lo cual diferencia bastante a las empresas públicas actuales del viejo modelo estatista. Pero el aporte de las empresas no solo queda en términos de los impuestos que los equipara, por ejemplo, a las empresas privadas, sino que tienen como característica fundamental que las empresas públicas aportan a la política social más allá de los impuestos. Concretamente, hay dos aportes que realizan. El primero es el bono Juancito Pinto, que en los últimos años ha estado financiado en su totalidad, por las empresas públicas y también mediante el Consejo Superior de las Empresas Públicas aporta para proyectos y programas sociales como escuelas y viviendas. En ese sentido, este aporte ha sido creciente, en el 2009 llegaba a 71 millones de bolivianos, el 2013 llega a 409 millones de bolivianos el 2015 llega a 1.149 millones de bolivianos correspondientes a 465 millones de bolivianos para el Bono Juancito Pinto y 684 millones de bolivianos para proyectos y programas sociales del COSEP. Haciendo una adición, entre el 2009 y 2016, las empresas públicas aportaron la suma de 3.591 millones de bolivianos a la política social, es decir, más de 500 millones de dólares. En conclusión, ¿qué nos muestra el estudio que se ha realizado de evaluación de las empresas públicas? En primer lugar, que entre 2006 y 2016, las empresas públicas invirtieron 46.473 millones de bolivianos. En un escenario de crisis mundial, en el cual es necesario que los estados inviertan más, las empresas públicas están aportando con inversión. Una segunda conclusión nos muestra que el patrimonio de las empresas ha crecido considerablemente. En 2005 llegaba a 2.172 millones, mientras que para 2016 llega a 85.080 millones de bolivianos. Desde 2016 hasta 2016, las empresas obtuvieron utilidades netas positivas durante todas las gestiones. En forma acumulada, registraron 40.943 millones de bolivianos. En ese sentido, el viejo mito que decía que las empresas son ineficientes por naturaleza, queda totalmente desvirtuado en Bolivia porque estamos demostrando que las empresas públicas sí son eficientes, sí pueden generar utilidades. Asimismo, en el mismo periodo, han aportado con 108.020 millones en tributos, equivalentes al 23% del total de las recaudaciones. Entre 2009 y 2016, las empresas públicas aportaron la suma de 3.591 millones de bolivianos a la política social, una política que ha caracterizado al gobierno del presidente Evo Morales, que ha permitido contribuir a la reducción de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán. A continuación, vamos a dar la palabra, por favor, al gerente general de Boliviana de Aviación, don Ronald Caso, por favor. Muchas gracias, buenos días, señor ministro de Economía, licenciado Luis Arce Catacora, señores viceministros señor Presidente del Banco Central, señores gerentes, presidentes de empresas, autoridades, invitados, prensa, muchas gracias por su, por su presencia. Inicialmente yo quisiera continuar las palabras del viceministro en el sentido de que el libro nos muestra un testimonio de lo que se ha cambiado en términos de modelo y de forma particular en términos de rol de las empresas en ese modelo. Las empresas son exitosas eh, en tanto este modelo funcione. No son un éxito aislado ni son un efecto colateral. Son parte integral de un modelo que permite que las empresas se desempeñen de cierta manera para ser exitosas dentro de ese modelo. Nos hicieron creer que eh, éramos ineficientes o incapaces de administrar empresas, nos hicieron creer que teníamos un mercado tan pequeño y tan eh, con tan poco poder adquisitivo que no valía la pena invertir para el producto interno o para el mercado interno nos trajeron modelos eh, especialmente el llamado capitalización en el cual eh, supuestamente trajeron inversión sin embargo el resultado es que se llevaron las utilidades y necesitaban un socio boliviano para que se quede con los pasivos y a eso le llamaron capitalización. Entonces, no fue una privatización porque necesitaban ese componente boliviano para que se cargue los pasivos y eso es lo que ha quedado de las empresas públicas. Las empresas públicas hoy no solo muestran un resultado económico favorable, como se presenta en el libro. Además, son empresas líderes en su sector. Es el liderazgo asumido con una responsabilidad integral con el Estado, con la población, con sus mercados y con su propia eficiencia interna. Adicionalmente, quiero ponderar la información contenida en este documento es una constancia cuantitativa irrefutable del cambio que se convierte en un referente de información académica muy útil para todos los entornos deja de dejar, perdón, la, la redundancia vacíos en la información estatal para que se pueda ser precisos en los análisis y tener un documento muy útil desde el punto de vista académico para usar información precisa y también para eh, analizar la forma del modelo y el desempeño del modelo en conjunto. También quiero resaltar que las empresas actualmente podrían desarrollarse y podrían invertir más probablemente si es que tuviesen solamente un enfoque de rentabilidad y de rápida explotación de los mercados sin embargo estamos de nuevo conscientes de que somos parte de un modelo integral y estamos haciendo inversiones que no son de rentabilidad inmediata o inclusive son de pérdida circunstancial, pero confiamos en el desarrollo integral de ese modelo en el país. Entonces, estamos haciendo inversiones sociales e inversiones de realmente largo plazo. ¿Para qué? Con la confianza de que los mercados se van a desarrollar y futuramente seremos más rentables. Entonces, no somos las típicas empresas de rentabilidad inmediata y hay una diferencia muy fuerte, porque estamos con esas inversiones haciendo desarrollo integral y permitiendo que otras áreas de la economía se vayan desarrollando para futuramente crecer en los mercados también. En aviación, en telecomunicaciones y en varias áreas estamos haciendo eso. Estamos Haciendo inversiones de largo plazo, estamos fomentando el desarrollo integral y sabemos que juntas las empresas en diferente magnitud, estimulando los mercados, atendiendo mejor a la población, podemos desarrollarnos. Para cerrar, quiero resaltar también que las empresas que se están desarrollando, que están obteniendo utilidades, estamos actuando con responsabilidad integral. Responsabilidad con el Estado, cumpliendo con las obligaciones, responsabilidad con la sociedad y el pueblo boliviano, generando excedentes para destinarlos a otras áreas, pero también es una responsabilidad elevada con nuestros propios sectores, marcando el liderazgo, incorporando tecnología y estimulando los mercados. Muchas gracias y felicitar al Ministerio de Economía por este trabajo que se constituye en un referente muy importante. Gracias. Gracias al gerente general de Boliviana de Aviación, don Ronald Caso y en la conclusión del presente acto serán las palabras del ministro de Economía y Finanzas Públicas quien hará la presentación del libro Las Empresas Públicas en el Nuevo Modelo Económico Boliviano Muchas gracias, muy buenos días a todos, saludar a nuestros viceministros que nos acompañan, a los gerentes de las empresas públicas que gentilmente han, han venido a este evento, a nuestro presidente del Banco Central, a nuestra directora de la Autoridad de Pensiones, a nuestro presidente de Impuestos Nacionales, a la directora de ASFI, a los representantes de las instituciones privadas que también han sido invitadas para este efecto, y a todos quienes hoy nos acompañan en este eh, simbólico acto de la presentación de este segundo número. Este es el segundo número que estamos presentando de la evaluación de las empresas públicas. Para nosotros es sumamente importante presentar este número no solamente por la significancia económica que tiene que me voy a referir más adelante sino fundamentalmente por la política de transparencia de información que el Ministerio de Economía viene imprimiendo hemos estado escuchando y escuchamos con mucha paciencia a muchos opinadores que se dirigen sobre nuestras empresas públicas tratándolas de disminuir el aporte significativo que tiene, y también, por supuesto, desconociendo totalmente lo que ocurre con nuestras empresas públicas, con el viejo chip neoliberal en la cabeza, que es que la empresa privada es mejor que la empresa estatal. Y ese es el desafío que tenemos como sector público, y tenemos felizmente buenos ejemplos de que el Estado sí puede manejar y administrar mejor que el sector privado, las empresas públicas. Y esta política de transparencia de toda esta información es para que las, para la gente, los investigadores, los que realmente se empapan de los datos puedan formarse un criterio justamente formado, valga la reiteración. Se pretendía... Aducir que no existe información, no existe, en este segundo volumen ustedes tienen una, un análisis y tienen al final un anexo estadístico muy interesante, donde ustedes tienen por ejemplo el presupuesto y la ejecución por cada una de las entidades, para que se pueda ver cómo andamos en casa, la ejecución presupuestaria total de las empresas públicas, los aportes de capital que ha realizado el Tesoro a cada una de estas empresas públicas, los proyectos que son financiados con el FIMPRO, que es otro elemento que el Gobierno Nacional ha puesto en vigencia para fortalecer nuestra empresa, privada, nuestra empresa pública. Y por supuesto acá tenemos también todo lo que se especula en los medios de comunicación sobre los créditos del Banco Central a nuestras empresas públicas, para que no haya la más mínima falla y error en los comentarios que se puedan hacer. Es decir, este documento representa pues un elemento central para cualquier boliviano, para cualquier investigador, porque uno puede tener una opinión, pero otra cosa es hacer una investigación, y ahí los que estamos en la universidad sabemos de la diferencia que existe entre uno y otro ponemos pues en esta oportunidad un documento valiosísimo, que no solamente va en esta lógica de la transparencia, de difusión de lo que vienen haciendo nuestras empresas públicas, de lo que nuestros gerentes acá, que están presentes, obtienen como resultados y que nosotros permanentemente lo estamos mirando, lo estamos mirando. Y lo estamos mirando simplemente porque nosotros desde el año 2006 le apostamos al crecimiento en base a nuestras empresas públicas. Le cambiamos el chip al modelo neoliberal de que la empresa privada que manejó más de 20 años la economía del país no pudo generar el crecimiento que hoy estamos teniendo. Y una de las explicaciones, por supuesto, tiene que ver con la apuesta que le hemos hecho nosotros a la empresa pública que hoy nos genera réditos importantes y nos ayuda a hacer la política redistributiva que es parte fundamental del modelo económico, social, comunitario y productivo. 20 años le dimos a la empresa privada la posibilidad de que nos saque del subdesarrollo, de la pobreza. Y fueron 20 años de fracaso. Y por lo tanto, nosotros en esta ocasión estamos demostrando uno de los elementos centrales de por qué Bolivia está bien. Y esto no solamente lo digo acá, lo he dicho en varios foros internacionales, les hemos mostrado a los demás países y a los colegas ministros lo que hemos hecho y la gran diferencia de lo que hemos hecho nosotros aquí en el país, de lo que ellos continúan haciendo, es haber roto con el viejo modelo neoliberal y haber roto con los principios básicos de dejar el desarrollo en manos a la empresa privada y asumir como bolivianos el reto de organizando nosotros mismos a través de empresas públicas para generar el desarrollo y el crecimiento de, del cual hoy gozan bolivianas y bolivianos. No es una fantasía, no es una promesa es una realidad que la venimos viviendo desde la gestión 2006. Por lo tanto, le hemos apostado en el modelo a las empresas públicas y felizmente el pueblo boliviano no se ha equivocado cuando nos mandaba a recuperar nuestros recursos naturales y que sea el Estado el que administre nuestros recursos naturales y nuestras propias empresas públicas que fueron privatizadas en la época neoliberal, hoy retornaron ya a, a manos del Estado y hoy tenemos los resultados que se han visto. Es también importante mencionar que nuestras empresas públicas cumplen toda la normativa legal, al igual que las empresas privadas. Nuestras empresas públicas pagan impuestos y pagan sin tener segundo ni tercer libro, Ahí hay un solo libro de pago de impuestos. No somos como algunas empresas privadas todavía que tienen un libro para presentar a nuestro presidente de impuestos nacionales y otro libro para presentar a los bancos. Eso hemos eliminado. Y otro para los socios. ¿Ah? Esa segunda, y tercera y cuarta contabilidad de la empresa privada en nuestras empresas públicas no se da. Nuestras empresas públicas pagan lo que deben pagar de impuestos, sino ahí está nuestro presidente de impuestos nacionales que ejerce el control sobre no solamente los impuestos en las empresas privadas, sino también sobre nuestras empresas públicas. Y ahí vemos datos interesantes que nos mostraba nuestro viceministro. No solamente que nosotros cumplimos con los impuestos, cumplimos con todas las leyes que establecen hay muchas de nuestras empresas que están ya muy claramente bajo la Ley General del Trabajo, otras estarán en transición, en aplicación del COSEP, en aplicación de nuestra normativa, de nuestra Ley de Empresas Públicas, que felizmente ahora ya tenemos la Oficina Técnica que aceleraremos ese tránsito hacia, las, eh, hacia la conformación de las empresas públicas bajo la Ley General del Trabajo, que así está establecido en un proceso paulatino en la que tienen que irse graduando a las empresas públicas que no están en este momento bajo la Ley General del Trabajo para identificar a quiénes se va a incorporar, porque queda claro que las autoridades, que los ejecutivos, al margen de estar haciendo una función técnica, cumplen también una función de compromiso con el pueblo boliviano y por lo tanto estamos sometidos, las autoridades, a otros criterios en los que no están. Y ahí tiene una ventaja la empresa privada porque puede contratar gerentes de 40, 50 mil, 100 mil bolivianos al mes, lo que nosotros tenemos restricciones todavía. Y más bien, hoy nos vemos en las empresas públicas en desigualdad de condiciones con respecto a las empresas privadas. Hay empresas privadas que compran materia prima, hay eh, en otros mercados que no son necesariamente formales, hay empresas privadas que compran maquinaria de segunda mano, en cambio nuestras empresas públicas deben cumplir todos y cada uno de lo que establece la normativa de compras para el sector público. Eso también, gradualmente, vamos a ir liderando porque nosotros queremos que nuestras empresas públicas tengan las mismas condiciones y ventajas que hoy tienen nuestras empresas privadas. O sea que en realidad, ¿verdad?, cumplimos las leyes y además tenemos algunas camisas de fuerza todavía que paulatinamente tenemos que ir... Eh, liberándonos en la aplicación de nuestra ley de empresas públicas que lo que quiere es justamente que las empresas públicas funcionen mejor y con mayor soltura que la empresa privada, pero con rendición de cuentas porque es dinero estatal y con absoluta transparencia porque nuevamente son recursos de todos los bolivianos y bolivianas. Tenemos también pendiente en, en, el tema, en el tema de las empresas públicas la graduación de varias empresas públicas que hoy todavía están en nuestra incubadora, que es el CEDEM. Eso tenemos que hacerlo. Hay muchas empresas, nos hemos organizado, primero con las empresas estratégicas, claves para el desarrollo económico, claves para el modelo de redistribución del ingreso que hemos tenido desde la gestión 2006 a la cabeza del presidente Evo, pero también hemos generado uno otro, una incubadora de empresas públicas a través de nuestro SEDEM y que hay muchas que están maduritas y que tienen que salir a enfrentarse, a competir con el resto de las empresas que están en nuestro país. Ese es otro reto que tenemos y esperamos que en el corto paso podamos hacerlo porque ya venimos nosotros insistiendo como ministerio a nuestro SEDEM y el SEDEM nos ha dicho que ya están listos varias empresas para salir y por lo tanto de una vez que nos dejen de criticar de que estas empresas no están funcionando, ahora vamos a hacerlas funcionar de manera privada y ahora queremos ver a la empresa privada que compita con el sector público, porque otra cosa había sido cuando se, existe una verdadera competencia y no hay oligopolios ni figuras tras, que trastornan los mercados y que por lo tanto simplemente sirvieron para apropiarse de mayor excedente económico por parte del sector privado. Luego hemos visto en el sector financiero, donde tiene una regulación como el resto de los otros bancos, ¿verdad? nuestro Banco Unión, nuestro Banco de Desarrollo Productivo, que está aquí bajo tuición de nuestra ASFI, que está acá presente nuestra directora, está controlando permanentemente, no solamente a, nuestros, a los bancos privados, sino también a nuestras empresas públicas a nuestros bancos públicos. Y el informe que yo recibo de ambos bancos es que son mucho más rigurosos las evaluaciones y los análisis que hacen ASFI con respecto a nuestra banca estatal que con la banca privada. Y nos alegramos de ello, porque nuestra banca estatal pasa los exámenes y ha generado el mejor de los exámenes al provocar una competencia en el sistema financiero de la que hoy, hoy se benefician quienes se van a prestar del sistema financiero, porque hoy se están quitoneando en la banca privada, clientes, porque hemos, generado, hemos roto un oligopolio de muchísimos años en el sistema financiero. Y así vamos a romper también oligopolios y monopolios con la empresa pública. Creo yo, ese es un gran aporte que tienen nuestras empresas públicas. El aporte a la economía nacional es indudable, Solo en el aporte al presupuesto general hemos visto que en estos años se ha multiplicado por 10 el patrimonio y el presupuesto de nuestras empresas públicas. De tener una participación del 4,2%, como mencionaba nuestro viceministro, hemos pasado al 42% de participación de las empresas públicas dentro del presupuesto. 10 veces más. Y por lo tanto, cuando escuchamos voces, especialmente en algunas gobernaciones de oposición donde dicen que nosotros manejamos el presupuesto más alto de la historia, sí, no nos sonrojamos porque hemos sido nosotros los capaces de justamente generar los ingresos que nos permiten hacer este tipo de, de manejo presupuestario. Muy difícil es pues hablar de... de, de multiplicar por 10 veces la participación de las empresas públicas y por lo tanto tener esa capacidad de haber generado primero los ingresos para luego hablar de los egresos. No se nos puede acusar de que estamos gastando mucha plata, sino no se nos dice más bien que hemos sido capaces de generar esa cantidad de ingresos que nos permite manejar esa cantidad de gastos. Y gastos fundamentalmente no en el Tesoro General del Estado, 42%, 43% es de donde ando, del presupuesto del Estado está en manos de nuestras empresas públicas. Entonces, el aporte ha sido fundamental. Las cifras del presupuesto han crecido, pero se deben a la apuesta, a la definición política que ha tenido el gobierno nacional desde el año 2006, de apostar a la empresa pública y de fomentar ese patrimonio que crece cada vez más, y que por lo tanto hoy nos da el resorte para tener ese presupuesto absolutamente garantizado con producción y generación de servicios en la economía nacional. Otro dato que debe llamarnos la atención, tiene que es, eh, estar referido a que tomando en cuenta, por ejemplo, el último dato del año 2016, las inversiones de nuestras empresas públicas de todas nuestras empresas públicas, es mayor a toda la inversión que realiza el sector privado. Es un dato que a nosotros, por supuesto, nos ha llamado la atención. Estamos invirtiendo en nuestras empresas públicas, más, y hemos visto cuántas son nuestras empresas públicas, Estamos invirtiendo más que todo el sector privado en nuestra economía. Esa es una de las razones por qué estamos bien. Porque cuando hay noticias que vienen de otros países, de la crisis internacional, que todos hemos, nos hemos informado, que ha afectado a países vecinos, y que felizmente no ha ingresado a nuestro país, como lo han comentado mis colegas ministros del área económica de la región, el primer sector que para, el primer sector que espera que va a suceder es el sector privado. Y eso ocurrido. El sector privado, bajo la lógica del stop and sí, cuando existen alguna información que puede transformar o trastornar la realidad económica, por fuentes externas o internas, es la política que sigue la empresa privada. Pero no es la política que sigue la empresa pública. Ahí nuestra diferencia. Por eso nuestra apuesta a la empresa pública y por eso crece Bolivia más que el resto de los países. Porque nuestra empresa pública no solamente está movida porque tiene la obligación de generar excedentes económicos nuestras empresas públicas, pero no solamente tiene que generar estos recursos y estos, estos excedentes, sino tiene que también seguir contribuyendo y no puede parar porque son empresas donde están buscando el bienestar de la sociedad y no el bienestar de algunos cuantos que administran y que son dueños de las empresas privadas. Donde lo que importa ahí es el beneficio individual y lo que a nosotros como empresas públicas nos interesa es el beneficio colectivo. Ahí están nuestras diferencias. Y es por eso... Cuando uno se entiende, cuando mira ahí la, eh, en los datos que ha presentado el viceministro, el aporte que hacen adicionalmente a toda la normativa que deben cumplir, al igual que el sector privado, nuestras empresas públicas les exigimos aportes para nuestras políticas sociales. Y nuestras empresas públicas, hay que decirlo, ninguna de ellas se ha negado en el momento en que se han requerido recursos para activar esas políticas sociales que van, a reforzar nuestro programa de fortalecimiento de educación, de salud y otras políticas sociales que venimos implementando, incluido el Juancito Pinto, incluido el Bono Juan azul y otras eh, actividades sociales que el gobierno nacional ha definido desde la gestión 2006. La empresa pública nos ha acompañado porque además ese era el rol de nuestra empresa pública, generación de excedentes para la redistribución de estos recursos entre los bolivianos y bolivianos y eso nos genera demanda interna y ese es uno de los motores fundamentales. No es como escuchaba en algunos canales hoy día, esta mañana, de que primero hay que, cuando se apaga el motor externo, hay que encender el motor interno. Es una equivocación neoliberal. Tenemos que partir con los dos motores, porque un avión vuela con dos motores, no vuela con uno. Y nosotros le hemos apostado a volar con los dos motores. Y ahí está, justamente el éxito de nuestro modelo económico sobre lo que ellos han hecho en el pasado y por supuesto se equivocaron. De ahí radica fundamentalmente este, la importancia de, este, de esta información que complementa a este primer número. Este es el primer número que sacamos de las empresas estatales en el modelo económico, y ahora vamos a sacar y estamos presentando a la población este segundo número. Son dos números ya con información sobre las empresas públicas que el Ministerio de Economía tiene el agrado de presentar hoy. Otro de los temas que es importante mencionar y destacar de la presentación que ha hecho nuestro viceministro, tiene que ver con que mucho se habla de que hay una excesiva deuda de las empresas públicas, que los bolivianos nos hemos endeudado con las empresas públicas, y ahí hablan de la deuda que tiene el Banco Central, que tiene de otras fuentes de financiamiento, y hoy nos mostraba nuestro ministro, y lo voy a poner en dólares para que todavía los, los agentes dolarizados que teníamos, que están con los resabios del pasado con el chip neoliberal, lo entiendan claramente. La deuda total de nuestras empresas públicas alcanza a 9.167 millones de dólares. 9.167 millones. Escándalo, deuda. Pero nunca han hablado del patrimonio que tienen las empresas públicas. Y nuestras empresas públicas tienen 12.207 millones de, de dólares. Es decir, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares de patrimonio que excede al pasivo que tienen nuestras empresas públicas caramba, eso nunca lo dijeron, y no lo iban a decir jamás, porque esa información claramente es tendenciosa, la que hemos escuchado y venimos escuchando en diferentes medios de comunicación. Ahora la población boliviana va a tener aquí, en esta información, la respuesta a esas dudas, claramente una enorme contribución que seguramente debería ser cambiar el punto de vista de la población. Un otro elemento que destaco de la presentación tiene que ver con la concepción del déficit de las empresas públicas. Lo decíamos cuando íbamos a la Asamblea a presentar el presupuesto general del Estado, en varias entrevistas que alguna vez algunos periodistas acuciosos lo han formulado, sobre el tema del déficit de las empresas públicas, evidentemente, como hemos visto ahí hay contablemente un déficit, pero es importante subrayar este hecho porque el déficit que se presenta, que contablemente es la diferencia entre los ingresos y los egresos de una gestión, disfrazan un hecho económico que es absolutamente controlado y que no... no representa preocupación para el gobierno nacional. Y es el hecho de que nuestras empresas en su conjunto, especialmente estamos hablando de YPFD, de las empresas de recursos evaporíticos, aquellas que están invirtiendo, que están en la etapa de inversión en este momento, como ENDE también, que tiene jugosos préstamos para hacer grandes inversiones que mañana nos van a generar grandes ingresos también para el Estado boliviano, hoy generan más gastos de los ingresos que hoy están generando, por supuesto. Y de pronto, eso contablemente genera un déficit. Pero no es un déficit preocupante, porque es un déficit que tiene que ver con la inversión de aquellos recursos que se han contraído con deuda, inclusive de años pasados, que es si las empresas públicas empiezan a invertir en esa gestión. Y por lo tanto se registran como inversión que excede a la capacidad de ingresos y eso genera un déficit. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, porque ya estoy escuchando, a los opinadores de corte neoliberal, tratando de exagerar, de meter miedo a la población de que haya empresas deficitarias. Contablemente las hay, no tenemos ningún problema y aquí estamos mostrando justamente ese déficit, pero también estamos diciendo cuál es la razón y si ese déficit es una razón preocupante o simplemente es un argumento más de la derecha que nunca ha podido demostrar que el manejo económico en nuestro país y nuestras empresas públicas no ha sido impecable. Por lo tanto, a nosotros también nos queda claro ese elemento central de la evaluación del déficit fiscal y del déficit de las empresas públicas en particular, que tiene que ver con la cantidad de inversiones que se está haciendo, que repito una vez más, supera las inversiones que realiza todo el sector privado en una gestión, la que está generando esos números y por lo tanto todo ese déficit, por supuesto que ya está financiado, no se requiere buscar ingresos porque esos eh, recursos ya, es, ya han sido previamente contraídos para hacer mayores inversiones. Lo que ahí sí pedimos a nuestras empresas públicas, especialmente a las más grandes, que claramente cuando uno mira las cifras que presenta, el, el texto de este número, el segundo número de las empresas públicas en el nuevo modelo económico boliviano, claramente YPFB y, y ENDE son las empresas que hay que sacarlas y hay que mostrarlas de manera aparte, si no se distorsiona la magnitud de los ingresos y, de la, y del movimiento económico que tienen estas dos empresas. Definitivamente, eso hay que hacer en los siguientes números con mayor claridad. Porque queda claro que YPFB y ENDE tienen en este momento una gran responsabilidad de inversiones cuantiosas que tienen que hacerlas y que ahí queremos empujar, queremos que nuestras empresas públicas e estratégicas sean mucho más dinámicas en la inversión pública. Exhortamos a nuestras empresas, a todas nuestras empresas por supuesto que tienen planes de inversión y fundamentalmente a estas dos, YPFB eh, en, y ENDE, que son las que tienen realmente los recursos más grandes en, nuestra, en nuestro presupuesto que pudieran agilizar esas inversiones para tener, por supuesto, cuanto más antes posible ya los proyectos acabados y generar los ingresos que se requieren. Exhortamos también al resto de las empresas que son muy importantes para nosotros, estamos hablando de Intel, estamos hablando de Boa, estamos hablando del resto de esas empresas que la verdad nos sentimos muy contentos y orgullosos de que sean manejadas y tengan los resultados que permanentemente ven, vemos en los periódicos, inaugurando nuevos vuelos, inaugurando nuevos servicios, mejorando la calidad de los, eh, de los mismos y de los precios para el acceso a la gente y también eso debe generarse a todo el resto de nuestras empresas públicas. Estamos muy contentos de lo que está pasando ahí. Se ha incorporado un análisis interesante que creo que nuestro viceministro no ha enfatizado, pero yo quisiera enfatizar, como mecanismo de evaluación de las empresas públicas. Es un mecanismo cuyas, cuya crónica viene justamente del inglés, estamos hablando del Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization, que quiere decir que es una evaluación de los ingresos que tienen las empresas públicas antes de los pagos de interés, de los impuestos, de la depreciación y la amortización de la deuda que tienen ellos para ver si estas empresas van a tener la capacidad primero de amortizar, de pagar los impuestos y todo eso. Y el análisis que sea esto ha sido satisfactorio en la gran parte de las empresas que están en el libro. Hay sin duda algunas empresas que están en problemas, que lo hemos dicho con claridad, y que están también figurando en el texto como unas empresas que deben tener, por supuesto, alguna definición por parte del Gobierno Nacional. Finalmente, quiero remarcar dos hechos fundamentales. Primero, el que tiene que ver con que esta política de promocionar desde el Gobierno Nacional la conformación de empresas públicas, empresas públicas que generen excedentes, que tengan una participación fundamental, en la redistribución del ingreso en nuestro país, va a continuar porque el Gobierno Nacional está claro de que tenemos que, desde el Estado, ser todo lo que sea necesario para sacar a Bolivia de la pobreza, para que los bolivianos tengan una vida digna y que mejoremos paulatinamente y diariamente la calidad de vida de los bolivianos. Esto es, si el Estado tiene que ser banquero, lo tendrá que ser, si tiene que ser empresario, lo tendrá que ser, si tendrá que ser planificador, tendrá que hacerlo, todo lo que sea necesario para sacar al país de una vez por todas de esta situación que felizmente, poco a poco, vamos viendo que se va disipando en nuestro país. Y el segundo eh, punto para terminar es felicitar al viceministerio, a la dirección de presupuesto, a todo el equipo del ministerio que ha estado participando activamente en, la, en el trabajo. Yo sé que es... Algo adicional a las habituales jornadas de trabajo que se tiene, se han dado el tiempito. Nuestra dirección de planificación también que nos ha dado una, una mano en la revisión de todo el texto y la eh, armonía en las cifras, a la consistencia de las cifras, a todos los que han tenido que ver con la publicación de este segundo número, número de las empresas en el modelo económico boliviano, nuestro más profundo agradecimiento y reconocimiento por esta labor. Muchísimas gracias.